Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del país en el que estés. Eh, hola amigos, ¿qué tal? Eh, vamos a continuar con lo que es la historia de Destiny 2 Vision Light con el cazador. Eh, creo que... Voy a cambiarme la exótica, o sea, se ve muy guay y todo, pero... Como que la invisibilidad no la usamos mucho, al menos que... O sea, la verdad me la quiero cambiar, no tengo muchas exóticas del cazador pero para las futuras misiones sea mejor que la que tengo ahorita, eh, tenemos que irnos aquí a las excepcionales, a armaduras, como verán con el cazador no tenemos casi nada, con el chisero tenemos pues casi todas y oh, claro está que con el titán tenemos todas, bueno el cazador tenemos este casco, hay muchas que me hacen falta, pero tenemos que ver las que ya tenemos. Eh... Ok, es que va a conceder salud, y okay, que no. no. sé, la verdad, es que las que, pocas exóticas que tengo tampoco son muy buenas que digamos. Eh... creo que nos vamos a quedar con la misma exótica, ya que no es que usemos mucho lo que es la invisibilidad la hemos usado últimamente en, bueno, en misiones que no he sabido, no me acordaba a es que tenía que ir o cosas así para evitar luchar contra los enemigos, pero la verdad que, a ver vamos a cambiar de super eh, de aquí, esta arma la desearía cambiar, voy a ir a la torre un rato, a ver si me consigo un módulo de mejora, porque creo que sería mejor llevar Montecarlo, esa exótica es muy buena, y sobre todo cuando me vaya vaya ya a tener estasis. pero como sabéis aquí dice que Causar daño con esta arma reduce el tiempo de recuperación de tu habilidad cuerpo a cuerpo. Y cada baja otorga la probabilidad de que se recargue dicha habilidad por completo. O sea, cada baja con esta arma te va a ir dando energía a tu habilidad de cuerpo a cuerpo, o sea, las cuchilladas que le das a los enemigos, en el caso del cazador. Y cada baja te da la posibilidad de que se regenere, tu, o sea, por completo. Lo cual está increíble. Eh... Tiene otra habilidad también. de que se la muestre. La otra habilidad que tiene es que esta arma adquiere mayor daño con las bajas cuerpo a cuerpo y con las suyas propias. O sea que si matas enemigos con esta arma o con los cuerpo a cuerpo adquiere mayor daño. O sea esta arma es brutal. Básicamente por matar enemigos con esa arma se hace más daño. Porque cada, por cada enemigo que matas. O sea porque cada enemigo que matas. O sea está brutal. Aquí tienes. Bueno. Perdimos demasiado cuando nos atacó la legión roja. Vamos a cambiar y vamos a darle más poder. A ver, esperen. No. Ahí ya está. Ya lo tenemos con buen nivel. Eh, tenemos que cambiar los monstruos, pero aquí usamos lanzagranadas, que.. Tenemos que cambiar a fusiles automáticos. Realización de fusiles automáticos. A ver. O sea, la munición principal es muy. O sea, no escasea. Ahora que lo pienso así. Que Bicha, no creo que la necesite. Cada esfuerzo cuenta. A ver, llevaría esto ah, no... Realmente no vale la pena poner ningún modo ahí. Eh, aquí sí que vamos a cambiar. A ver qué es lo que tenemos. Una órbita en declive. Quédate en la Tierra no si se se puede? Es menos complicado. Bueno, vamos a aumentar el, el alcance de la granada. Y... Aquí creo que no cambiaremos poco nada más. A ver, esperen aquí por alguna razón no está activado la el plus, o sea, la ventaja secundaria. Ver, tengo que cambiar algo aquí. Aquí está full. Aquí que mod puedo poner. Bueno, aquí si sí hay un mod que si sí me interesa. Creo que debería poner. Creo que debería poner este mod. Que no sé. No me acuerdo de qué Tenemos que activar para aumentar la fuerza y si nos recupera la vida cuerpo a cuerpo mucho más rápido. Perdimos demasiado cuando nos atacó la Región roja. Eh... De aquí ya está todo. Creo que le voy a poner esta Y aquí voy a ver si le puedo cambiar Pues no, no puedo Hola, ¿necesitas algo? Voy a tener que sacrificar alguno de estos Uno de estos mods este no de ley que no, así que vamos a dejarle a este que tiene aquí eh, tenemos doble aquí, quizás debería quitar estos dos mods. debería quitar este para ver... quítate de la tierra si es suficiente. a ver la munición anti barrera ahorita no la necesitamos a decir verdad porque no es que van a ser enemigos con ni campeón ni nada de eso así que yo lo quitaría momentáneamente para poner este mod que está aquí a ver si ya no ah ya tenemos este remate Dicho Dicho un vistazo. espera un momento eh, perdón me he equivocado este mod no era, era luz radiante ahí estamos ya ahora sí que estamos mejor es para poder spamear más con Montecarlo y y las otras que tenemos eh, en el futuro mejoraremos todas estas armas y armaduras en este momento no ven a echar un vistazo al inventario así que bueno este ya se alargó mucho aquí eh, ya nos vamos a lo que es la historia eh, como saben son dos capítulos diarios así que bueno si este vídeo se alarga o sea sea más de 20 minutos lo cortaría y subiría en el segundo capítulo y bueno los dejo con el vídeo nos vemos al final básicamente para no interrumpir ni nada Otra transmisión de herales A mis camaradas en Ixni De las estrellas y de nuestro hogar en Europa Hoy hemos sufrido Una terrible pérdida Nuestra amada guerrera Filax Ha sido asesinada por los peones De la llamada Gran Máquina Quieren erradicarnos Como siempre Recuerden la luz solo puede brillar por un tiempo, pero la oscuridad es eterna. Estoy aquí para luchar por la luz. Y tú también. Si esta es la forma de hacerlo, estaré a tu lado. Pero estamos jugando con un poder que no entendemos. Y yo no tengo ningún control sobre él. Si te ocurre algo, es posible que no pueda ayudarte. Pero haré lo que esté en mi mano. He visto lo que el poder le hizo a Eramis. Pero quizá tú seas diferente. Quizá haya esperanza. Praxis es la mente visionaria tras la tecnología de Eramis. Él saca su poder de la mismísima oscuridad. Pero Barix no conocía sus secretos ni sus experimentos. Debes averiguar cómo crea esas armas oscuras y detenerlas. hasta aquí se el vídeo de este primer vídeo eh, ya se me alargó mucho, ya bajo 18 minutos eh, voy a tardar un poco en completar lo que es esto de... voy a tardar un poco en completar lo, lo que me pide la aventura así que eh, lo continuaré en el siguiente vídeo que lo subo hoy mismo después de este, así que bueno nos vemos en el próximo video. Chao, chao.